you <laughs> los niveles inferiores de la torre invertiré este sensor gravitatorio baja y acaba con él es seguro de verdad súbete Fuercen todos los accesos a las ruedas de contención. Arrganos de vino y puedo rodear. Se están reposando las torreas. Atento. Y a carre la cara. ¡Espera un minuto! Recibo lecturas de trascendedores y SDF de marinos. Las señales provienen de algún lugar debajo de nosotros. ¡Ay! ¡Ven si están otro sensor en la habitación de al lado. ¡Y jefe, salta! Yes. Mm -hmm. Marines, escuchen. El jefe está cazando a un profeta y ustedes lo van a ayudar a matarlo. No tiene sentido quedarse aquí. Jefe, un grupo más de Marines para terminar. Jefe, al nivel medio. Magua, prepárate. <risa> ¿En serio? Para el arrastre. Caramba. Quedó como coladera. Gracias. aquí ja, están todos los días. Tema mis hermanos, el icono nos agrada estar salvado. Fueron los y sus quienes arrebataron el hijo en los fuegos. Por ello se cuentan con nuestro agradecimiento. <tose> <tose> you El sueño. Con Mi bendición, los brutes dirigen ahora a nuestras cosas. piden su destructor! ¡Sí! ¡Sí! Te falta ¡Sí! tornillo, ¿verdad? ¡Viva! ¡Ya estamos bien! El Covenant acaba de destruir dos de sus naves y estoy recibiendo informes de armas ligeras disparando en toda su flota. Criaturas del Covenant, la senda, la senda es, es ancha y la recorreremos todo. Una ruptura en el despacio. ¡Es la Inevitable. Los consejeros se reúnen en Aro para celebrar con su en el fauro. Hubo quien dijo que este día jamás llegaría. ¿Qué tienen que decir ahora? Oh. ¿Qué pudería ah. más excepcionar? ¡Maldita sea! ¡No había sentido nunca tanto dolor! ¡Ajá! mío, primero! ¡Ah! ¿Dónde Dios mío, ¡Ajá! de maldito alien Oh, ¿tú ¡Morirá hasta! ¡Humillado maldiciones de ¡Hey! fe! ¿Podrías considerar hacer este hablado? un <risa> Oh, my God. ¡Se acercan a la posición de verdad! ¡Necesitan tu ayuda! ¡Son la Comandante y Johnson! Jefe, se acercan a la posición de verdad. Necesitan tu ayuda. <risa> ¡Son comandante y Johnson! ¡Generes, se acercan a la posición de verdad! ¡Necesitan tu ayuda! <risa> A conseguir el índice y a salir de aquí antes de que las cosas se pongan feas de verdad. Dividanos, uno en cada famoso. Las esperanzas de todo el Covenant descansan sobre tus hombros.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 Traicionado el concilio. ¡Rápido! ¡Mejor nos quedamos aquí! Los vecindos, ¿qué han hecho sus Han osado derramar la sangre de nuestros hermanos y por ello morirán.